Cada paraguayo, cada paraguaya necesita un hogar adecuado donde vivir, con servicios y acceso a la ciudad. Un hogar donde pueda tener seguridad y bienestar, un espacio de encuentro, de descanso y desarrollo desde donde salir al mundo. Vivir en un hogar adecuado con dignidad, seguridad y resiliencia nos permite a todos prosperar. En Hábitat para la Humanidad, llevamos 25 años trabajando en Paraguay, sumando aliados para empoderar a las familias y comunidades a través de la vivienda. Trabajemos juntos para vivir en un lugar mejor.